Buenas tardes, señor Secretario, señora Presidenta, señores y señores convencionales. Estamos acá para redactar un texto constitucional. A eso vine. Pero me encontré con más disposición para el aumento de asignaciones, la simulación de enfermedades, la mentira y la victimización que para la discusión honesta. Porque la discusión no está siendo honesta. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, Mienten, constante y sistemáticamente. Otros callan. Su forma de hacer política descansa en la mentira, en grandes mentiras que instalan como verdades indiscutibles y de las cuales profitan como parásitos. Mentiras sobre hechos históricos pasados, valga la redundancia, pero que trasladan al presente con evidente intencionalidad de conseguir poder a bajo costo. Y la estructura es siempre la misma. Un grupo se declara víctima de algo que no padeció en términos personales y otro grupo debe ofrecer reparaciones por algo que no hizo. Mentir, es necesario mentir cuando uno quiere ganar y no tiene algo que ofrecer. Cuando admitir que somos los líderes del continente supone reconocer que nuestro modelo y no el de nuestros vecinos es el correcto. Eso Muchos de ustedes quieren ocultarlo. Mentir y destruir, que no quede bandera, himno, ni república. Que no haya rastro de lo que fuimos, porque somos prueba viviente de verdades que muchos de ustedes también no quieren ver. Y por eso vengo a decir basta. Basta de pretender que la diferencia entre buenos y malos está dada por las opiniones que se sostienen en un sillón con un whisky en la mano. No, señores. El día en que ustedes compitan con ilegales por un cupo para la educación preescolar de sus hijos, o que se atiendan en consultorios y se vean postergados a causa del descontrol migratorio, el día en que sus barrios estén atestados de extranjeros algunos violentos, ese día tendrán autoridad para decir que son partidarios de la inmigración irregular. Mientras tanto, son ustedes unos frívolos si creen que la categoría moral de una persona se define por las opiniones que esa persona cómodamente emite sobre cosas que no la afectan. Basta de políticos que usan a delincuentes para llegar a posiciones de poder, idealizando una violencia que no alcanza, por supuesto, el condominio donde vive. Me gustaría saber si llamarían presos políticos y le rendirían tributos a los vándalos si fuera el supermercado de su barrio el que hubiera tenido que cerrar por saqueo, o si las panderetas de sus casas, estuvieran llenas de perforaciones de balas. Qué buenismo más hipócrita, qué buenismo más egoísta, qué buenismo más irresponsable. Basta de mujeres que se llaman feministas, pero que en lugar de empoderar a las que han sufrido, hacen copy-paste de este sufrimiento en un discurso para acceder ellas mismas a gotas de poder. No les da vergüenza. ¿No les da vergüenza pedir escaños reservados o participación en directorios de empresas en nombre de la vulnerabilidad de otras? Las cuotas no amortiguarán los golpes que alguna haya podido sufrir, ni van a aminorar el drama de una violación. Mujeres, no se dejen victimizar, no permitan que alguien las debilite para tomar control sobre ustedes. Cuidado con discursos políticos que se ofrecen para defenderlas. Seremos fuertes si somos independientes y autónomas. Seremos fuertes si tenemos un proyecto de vida y lo desarrollamos. Seremos fuertes en el amor, porque el odio no repara heridas, el odio crea heridas nuevas. Basta de los que dicen que hay que desmilitarizar la Araucanía, pero que militarizan su espacio más íntimo cuando se sienten amenazados por redes sociales. Y esto... Se lo dirijo especialmente a la presidenta, que tiene a dos carabineras a su servicio al mismo tiempo que llama justa a una causa que tiene a miles de chilenos desamparados y enfrentando riesgos gravísimos tanto para su vida como para sus cosas. Basta de candidatos que sin haber creado un solo empleo dan cátedra sobre la forma de hacer negocios, de generar trabajo, de aumentar crecimiento, bajar inflación con ideas que son añejas, probadas y reiteradamente fracasadas. No dejemos que destruyan nuestro país. No se lo entreguemos en bandeja a los guaripolas de los bananeros. Basta de políticos que se creen con derecho a decidir qué es lo que deben aprender los hijos ajenos. Señores diputados y convencionales, la educación pública se paga con impuestos de los chilenos, no es dinero que salga de sus bolsillos y nada los autoriza a adoctrinar y a convertir a los niños en mini guerrilleros. Basta de soberbia. Algunos de ustedes han llegado acá arrogándose la vocería de los pueblos a los que pertenecen, como si fueran sus representantes oficiales. Pero quiero invitarlos a la humildad, a no perder de vista que tenían escaños reservados, que hubo una abstención del 80% en de su elección y que la región con mayor participación, proporción de indígenas de Chile es donde mejor desempeño electoral tienen las ideas en que yo creo. Le sugiero evitar el camino del victimismo. Es fácil, pero es indigno. Renta rápido, pero renta mal. Y finalmente es el atajo de los mediocres, de aquellos que no tienen nada que ofrecer. No es justo por lo demás victimizarse y señalar culpables cuyo único pecado es tener un color de piel distinto al de ustedes. Basta de la quema de iglesias, porque esa quema no es menos grave que la quema de una discoteca gay. Y si alguien dice lo contrario, que asuma que está validando las peores prácticas de la Inquisición. Basta de censura, de sanciones. Si no les gustan mis ideas o la de cualquier otro, discutan, den argumentos, razonen. ¿Por qué, en lugar de hacerlo, usan tantos adjetivos. Basta de defender la cultura del fracaso de celebrar a las empresas solo cuando son pequeñas, porque si han tenido éxito no son dignas de reconocimiento. Basta de exaltar lo feo, lo malo, lo decadente, porque sean cuales sean sus niveles de resentimiento, de envidia, ellos no serán capaces de invertir el orden natural de las cosas, porque lo cierto es que las personas huyen de los lugares donde imperan sus ideas y corren para llegar ahí donde reina la cultura que ustedes Odian. Mienten y quieren hacerlo hasta borrar el último vestigio de lo que somos, pero me reconforta la certeza de que una ideología que hunde sus raíces en el odio, en la envidia, en el resentimiento, contiene en sí misma el germen de su propia destrucción. Mienten, pero la verdad se impone siempre. Por eso... Que viva Chile, que viva Chile libre, unido y en paz, en manos de Dios y de nuestra patrona. ¡Viva Chile!